En los túmulos funerarios de Islandia y Escandinavia, un cadáver que no yacía horizontal era mala señal. Enterrados con sus riquezas, los draugars salían por la noche o la niebla. No eran necesariamente peligrosos, pero era cauteloso asumir que lo eran. A diferencia de un zombi, conservaban la razón, pudiendo inspirar con su poesía. Eran inmortales, solo pudiendo neutralizarse por inmovilización o por pérdida de miembros. Decapitarlo ritualmente podía traer la paz, pero podían volver incluso del Valhalla como un humano.